Y continuando con el siguiente tema y es que Luis Nicol Porán se compromete, habrá boda, habrá ¡Ay! boda, se casa, se compromete Luis Nicol Porán con su novia Karina López El youtuber le pidió matrimonio a su novia en un ambiente rodeado de familiares y amigos donde se arrodilló con anillo en mano e hizo la acostumbrada pregunta Corporán es uno de los nuevos talentos de la radio y las plataformas digitales que sigue avanzando en su carrera profesional. Recientemente fue el presentador del pre -show de los Premios Soberanos y en Instagram cuenta con casi un millón de seguidores. Mientras que en su canal de YouTube, donde realiza entrevistas a los artistas urbanos y ha hecho su popular, o sea, sus reacciones a los diferentes temas urbanos, cuenta con casi 800 mil suscriptores, unos números nada envidiables para Luis Mi Corporán que Yo recuerdo que él venía o que él surgió del mismo A los verdad? Sí, sí, pero eh, quiso, verdad, eh, hacer su propia carrera aparte y ahí está triunfando. Y ahora, pues, este hombre se compromete con esta mujer, eh, Karina López. No que surgió del mismo A los sino que tuvo participación en A los Radio Show. Ok, sí, exacto, no que él, porque ella lleva, lleva una Qué carrera era, ¿no? de, locu de locución. Y se le dio la oportunidad... No ah, el video. Vamos a ver el video. Ahí. Vamos a ver esa prestigiosura. Y hey, se casa hey, Luis Nicolporán. No. Hey. Un momento muy lindo. Entre ellos, su novia, eh, de, ya se dijo él como entre como cuatro o tres años juntos. Y que él decía que ha estado ahí para él, a pesar de las adversidades. Y que no en muchas ocasiones ha dedicado el tiempo por el trabajo. Ella ha estado ahí, ha sabido entenderle. Y es emotivo, pues, que una persona, tu compañera de esos varios años, esté ahí a pesar de todo, de las altas y bajas. Que apoye pues tu compromiso. Y es una chica muy buena. Está que le guste bajo perfil acepta pues todo lo que conlleva pues estar una, una persona pues del medio social más como lo es Luna Incorporán bien ya como lo decía pues Villalona bien famoso y la cantidad de suscriptores que tiene y le deseamos todo el éxito a este gran inicio de este hermoso matrimonio de ellos dos sí ojalá eh, las cosas se den bien y ese matrimonio se dure dar, claro. se van a dar bien sí que una persona que él se ha se ha sabido manejar tanto en los medios como su personalidad lo incorporan ahora que ha tenido algunos, algunos inconvenientes con varios artistas porque está en la música urbana, pero recordemos que es un excelente locutor. tuvo nominado en la en la línea sí. de, de, de los locutor, de, locutor del año. ganó No recuerdo, eh, no sé, amable, si. Es, ah, no, no, no. no fueron no, tan no, épicos los premios mujeres, soberanos fueron, que no recordamos nada de lo que pasó. No, fueron, fueron mujeres muy talentosas que ganaron locutores sí. del año, tanto del 2019 como del 2020. En premio soberano. Fueron tan épicos los premios soberanos que no nos acordamos de lo que pasó. <risa> <risa> Chale, yo no <risa> vi premios yo al delivery de la Rosmaría. ¿Eh? toma nota ahí. El, el de es el delivery, es no delivery. Eso fue no, a los pocos que, que le dije. Eso es una cosa así por la vestimenta. Eh. <risa> bueno. <risa> hay con, ya hay dos dos do matrimonios vienen. Dos matrimonios. ¿Cuál será el próximo, eh? Matrimonio. Será? No, claro. Ojalá dure la chica eh, Gaby de sangre la que está en ah, el no A mí es... me encantó esa boda de que yo nunca me he casado. Yo no sé cómo <risa> eh, ese dura porque <risa> que son personas, eh, eh, por ejemplo, tanto como Luis y, y Gaby, eh, sus su parejas no están en el medio. O sea, son personas empresarios me imagino. Exacto. No, no sé a qué se dedica la. ¿eh? ¿Quién? Él es del medio. No. No, no, no, no digo no, la su esposa. Su esposa, la, la, la con la que Luis ni se va a casar no es no, no una muchacha de medio y el, y el marido de Gaby tampoco. O sea, son claro. personas que están en su mundo, por ejemplo, y, y, y, y, y fuera de los medios y mantienen, mantienen la regla. Pero hay, hay, por ejemplo, artistas y, y figuras públicas que tienen su pareja que son de los medios. Por ejemplo, Nashla está casado con un actor. Sí, David sí. Maler. Ajá, un todos los productores no. El hombre más odiado del país. Por sí, cierto. no queremos saber de él. No se para ahí en la colón donde ellos espanan a cada rato. Que, si me no, mí ya. No, David es mío. Es <ríe> el tuyo. Ellos paran por ahí y qué raro, no, no lo han hecho moverse de ahí. <ríe> porque mire, ese hombre es odiado. Pero eh, eh, se, se maneja porque es que tú tienes que manejar la relación, o sea. Lo que pasa con, con la relación y, y la figura pública es que se salen de contexto y, se, y, y, y buscan demasiado sonido, como pasó con Mozart y Alessandra. Pero, sí y también con el caso de Christine y Andrade sí. Roca, ese sí. tipo de parejas son muy to, to, eh, toxicro y la superable también, sí, se dejan ellos, no, ah bueno que ellos están <risa> juntos y que se manejan, están juntos y se manejan. Ah, exactamente, sí, ¿Es que hay ejemplos a... de pareja que son ambos de los medios, por ejemplo la eh, Nayoni Reyes con el alcalde de Santiago que sí, se sabe manejar también. No pero ya eso hay alta gama, ya es otra cosa ya ese tipo de diplomático, eso de no lo podemos comparar con el altitaje y ese tipo de cosas.